Este es un nuevo comienzo. Ya no hay mapas ni reglas que valgan. Solo sabemos que debemos ser más de lo que éramos. Este pequeño rincón del cosmos es el único lugar que nos pertenece. Y el resto del universo nos mira con envidia. Hemos demostrado que podemos enfrentarnos a peligros inimaginables. Y ahora algo se revuelve en las sombras, provocado por la luz del viajero. La guerra no ha hecho más que empezar. Piedras siniestras, robots asesinos, gente en peligro. ¿En serio? ¿Nunca te cansas de esto? El cansancio nos distrae de nuestros objetivos. Las quejas también. Aún no he empezado a quejarme. ¡Au! ¡Oh! Ahora sí me estoy quejando. Concéntrate, Sagira. Apunta al cielo, grandullón. ¡A la Fasel! ¿Necesitas ayuda? ¿Otra vez? Lo tengo, gracias. Bien. Osiris. ¿Qué, qué has visto? No te deprisa. Pero... pensaba que... ¡Vaya! a tu alcance para explorar. Sigues escogiendo los lugares en los que nos disparan. No podemos quedarnos. Si los Vex lo logran, será el fin de todo. Salida. puede ver tu luz. Debes ir. Y andar, no me voy. Sin mí no puede regresar. Si no detengo a los Vex, no habrá a dónde regresar. Lo hago por nosotros. ¡Ni se te ocurra! ¡Ah! ¡Oh, sí! Gracias. Gracias por venir. Algo está ocurriendo en Mercurio. Nos llegan informes extraños de los devotos que se aferran a los restos del planeta. Normalmente, ignoro las teorías conspiratorias. Pero mis encubiertos me han traído... ...esto. ¿Un espectro muerto? No está muerta. Se llama Sagira. La conozco desde hace tiempo. Y a su guardián, Osiris. ¿Osiris en persona? ¿El guardián más poderoso del universo? ¿El héroe de los seis frentes? ¿El Zabala antes de Zabala? A Zabala no le haría gracia oírte decir eso. Casi nadie habla de Osiris hoy en día. Fue el único comandante de la vanguardia exiliado de la ciudad. Y el hombre que me enseñó qué significa ser hechicera. Encontramos a Saguira en Mercurio. Y en ese momento la actividad Vex aumentó exponencialmente. ¿Y crees que Osiris está involucrado? Necesito saber qué ha pasado. Aunque la vanguardia quiera olvidarlo. Cuando perdí la luz, lo perdí todo. Estaba vacía. Luego viniste a Ayo y me ayudaste a superarlo y a recuperarme. De nuevo necesito de tu amistad. Ve a Mercurio, con Sagira. Puede que los pocos discípulos de Osiris que quedan sepan qué significa su presencia. Por ahora, que quede entre nosotros. No me hagas arrojarte desde la muralla. Uh, eso era broma, ¿verdad? Eso era broma. El viajero transformó Mercurio en un jardín paradisíaco. Era un lugar maravilloso hasta que llegaron los Vex. Los Vex reemplazaron el núcleo del planeta con sus propias máquinas. Lo llamamos el Bosque Infinito. Un laberinto infinito de realidades. Ningún camino se repite y nadie ha logrado escapar. Jamás. Osiris estaba obsesionado. Bienvenidos a Mercurio. Las señales me dijeron que vendríais. Vaya, nosotros también venimos siguiendo señales. Y por señales quiero decir hechos. También eso es una señal. Soy el hermano Vance de los discípulos de Osiris, custodio del faro y oráculo de las profecías perdidas. Hay un portal Vex cerca de tu ubicación. Osiris pasó años estudiando. Estaba convencido de que era la entrada al bosque infinito. Si todavía es posible encontrar a Osiris, tenemos que abrir de puerta. Y cora Rey, la la Luna de Osiris. Hermanos, el Man Man, el mayorano de Osiris. ...su más fiel discípulo. Teniendo en cuenta cómo veneras a un hombre que lo cuestionó, todo... ...me sorprende cómo te aferras a la fe. Los Bex acechan. Osiris no ha vuelto. La fe... ...es lo único que me queda. al bosque infinito, un lugar del cual nadie ha vuelto, ni siquiera a Osiris. Cuando quieras No podemos atravesar Si su espectro diera señales de vida Quizá podría ayudarnos Que Osiris nos proteja ¿Tú tienes su espectro? Sagira? Por favor Tráemela Estos becs no son normales. ¡Destruye el módulo! Vex de diferentes cronologías convergen en mercurio. Eso es malo. Oh. Gracias. No sé qué habría hecho si Osiris no os hubiera enviado. Como agradecimiento, los discípulos de Osiris pueden ayudarte a revivir a su espectro. Tenemos un templo oculto en la tierra. Lleva a Sagira a estas coordenadas. Avisaré a los discípulos de que estás en camino. Ahora que el faro está a salvo, podemos prepararnos para el regreso de Osiris. Todas las profecías perdidas se están cumpliendo. Por fin voy a conocer a Osiris. Las coordenadas que nos ha dado el hermano Vance no están lejos del pueblo. Los exploradores de Hawthorne peinaron la zona durante la Guerra Roja. No hay templos, solo una vieja torre de radio. ¿Son todos los discípulos tan apasionados como el hermano Vance? ¿Fanáticos, quieres decir? Sí. Admiran la idea de Osiris. Nunca lo han conocido como yo. Pero son los únicos que pueden revivir a salida pena me dan los que tienen que vivir aquí. Osiris diría que es una prueba. Si sus discípulos no pueden sobrevivir aquí, no son dignos. Sí, es solo una torre de ruido. Y los caídos han llegado primero. Eso es lo que pasa por creer en los hijos. Los discípulos Hemos llegado tarde Déjame ver Es tecnología Vex altamente modificada Nunca había visto nada igual Voy a intentar algo Espera Algo está pasando ¿Qué...? ¿Ocurre? ¡Vaya! Nueva carcasa. Pero, ¿en serio me has metido en una máquina extraña que no sabías qué haría? ¿A quién se le ocurre? Y ¡Icora! ¡Genial! Me alegra oírte. Tenemos que movernos ahora. Osiris ha perdido la cabeza, como siempre, y tengo que... Espera, ¿dónde estamos? ¿Quién eres? Da igual. Tenemos que ir a Mercurio. Y no te preocupes por tu espectro. Estamos compartiendo. ¡Volverá! Osiris vio algo en el bosque infinito. Algo que le dio mucho miedo. Y a él, nada le da miedo. Tenemos que encontrarlo. Osiris podría estar en cualquier parte. Si introduces unas coordenadas incorrectas, nunca podrás salir. Sé que puedo hacerlo. Osiris está ahí, protegiéndonos de los Vex. Nos necesita. Me necesita. Y lo encontraremos. hay ciertas cosas que deberías saber. Osiris ha adaptado parte de la tecnología del bosque para sus propósitos. Nos encontraremos con sus reflejos. Son copias de sí mismo. Las hizo para poder explorar múltiples caminos al mismo tiempo. Sí, sé que Osiris parece un ególatra. Y no te equivocas, lo es. Siris tiene que estar en alguna parte. Sahira, no deberías haber venido. Y encima has traído a alguien. ¿Quién? ¿Este? Escucha, es un amigo de Ikora. Vida a vuelo Osiris te echó por tu propio bien Tu presencia aquí lo pone todo en riesgo Bueno, ¿y qué? Él me necesita Hay nuevas cronologías expandientes. Debemos crear reflejos para explorar Así no queda tiempo. ¿Qué quiere decir demasiado tarde? Algo debe de haber salido mal. ¿Dónde está el verdadero Osiris? No puedes ir con él, Sadir. ¿Qué? he encontrado? ¿Qué puede ser tan malo como para asustar a Osiris? Mira, el Bosque Infinito. Es un motor de predicciones. Todo un planeta simulando trillones de realidades. Con el fin de lograr un único objetivo, Vex. Los Vex simulan realidades para forzar el futuro. Así que todo es posible y todo es letal. que bloquea un camino acaba con el demonio para que la simulación termine y la puerta se abrirá